Etapas de desarrollo de un sistema de información. Introducción en la actualidad para muchas organizaciones, los sistemas de información basados en computadoras son el corazón de las actividades cotidianas y objeto de gran consideración en la toma de decisiones, las empresas consideran con mucho cuidado las capacidades de sus sistemas de información cuando deciden ingresar o no en nuevos mercados o cuando planean la respuesta que darán a la competencia. Al establecer los sistemas de información basados en computadoras deben tener la certeza de que se logren dos objetivos principales. Que sea un sistema óptimo y que esté correcto el sistema. Ningún sistema que deje satisfacer ambos objetivos será completamente útil para la organización. En el presente trabajo de investigación se verá todas las etapas y las fases para el desarrollo de un sistema de información, y que éste sea realizado de la manera más óptima al seguir cada paso y pueda cubrir los requerimientos de la empresa. Definiciones. Sistema, conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o colectividad. Información, conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. Sistema de información, conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de datos e información, organizados y listos para su uso posterior, generados para cubrir una necesidad o un objetivo. Etapas de desarrollo de un sistema de información-organización. Se debe conocer todos los sistemas que forman parte de la organización. Problemas. Se debe revelar las ventajas, limitaciones y debilidades de la empresa. Necesidades. Se identifica la información relevante para observar qué sistema de información se propondrá. Diagnóstico. Se elabora un informe resaltando los aspectos positivos y negativos de la organización. Propuestas. Se revisa el presupuesto, la relación costo-beneficio y la representación del proyecto de desarrollo del sistema de información. Diseño de sistema. Se elabora el diseño del flujo de la información dentro del sistema, los procesos que se realizarán dentro del sistema, el diccionario de datos y los reportes de salida. Codificación. Se procede a la escritura en un lenguaje de programación establecido. Implementación. Instalación de equipos informáticos, redes, el programa de la etapa anterior. Evaluación. Evaluación operacional, impacto organizacional, opinión de los administradores y desempeño del desarrollo. Mantenimiento. Se solicita la corrección, el mejoramiento o la adaptación del sistema de información. Ciclo de vida de un sistema de información. El ciclo de vida de un sistema de información es un enfoque por fases del análisis y diseño que sostiene que los sistemas son desarrollados de mejor manera mediante el uso de un ciclo específico de actividades del analista y del usuario. Según Jameson, existen tres estrategias para el desarrollo de sistemas. El método clásico del ciclo de vida de desarrollo de sistemas, el método de desarrollo por análisis estructurado y el método de construcción de prototipos de sistemas. Cada una de estas estrategias tiene un uso amplio en cada una de los diversos tipos de empresas que existen, y resultan efectivas si son aplicadas de manera adecuada. Ciclo de vida clásico del... Desarrollo de sistemas El método de ciclo de vida para el desarrollo de sistemas es el conjunto de actividades que los analistas, diseñadores y usuarios realizan para desarrollar e implantar un sistema de información. El método del ciclo de vida para el desarrollo de sistemas consta de seis fases. Investigación La solicitud para recibir ayuda de un sistema de información puede originarse por varias razones. Sin importar cuáles sean estas, el proceso se inicia siempre con la petición de una persona. Requerimientos del sistema. El aspecto fundamental del análisis de sistemas es comprender todas las facetas importantes de la parte de la empresa que se encuentra bajo estudio. Diseño del sistema. El diseño de un sistema de información produce los detalles que establecen la forma en la que el sistema cumplirá con los requerimientos identificados durante la fase de análisis. Desarrollo del software. Los encargados de desarrollar software pueden instalar software comprobando a terceros o escribir programas diseñados a la medida del solicitante. Prueba de sistemas. Durante la prueba de sistemas, el sistema se emplea de manera experimental para asegurarse de que el software no tenga fallas. Implantación y evaluación. La implantación es el proceso de verificar e instalar nuevo equipo, entrenar a los usuarios, instalar la aplicación y construir todos los archivos de datos necesarios para utilizarla. Una vez instaladas, las aplicaciones se emplean durante muchos años. La evaluación de un sistema se lleva a cabo para identificar puntos débiles y fuertes. La evaluación ocurre a lo largo de cualquiera de las siguientes dimensiones. Evaluación operacional. Valoración de la forma en que funciona el sistema, incluyendo su facilidad de uso, tiempo de respuesta, lo adecuado de los formatos de información, confiabilidad global y nivel de utilización. Impacto organizacional identificación y medición de los beneficios para la organización en áreas tales como finanzas, eficiencia operacional e impacto competitivo. También se incluye el impacto sobre el flujo de información externo e interno. Opinión de los administradores. Evaluación de las actividades de directivos y administradores dentro de la organización así como de los usuarios finales. Desempeño del desarrollo. La evaluación de proceso de desarrollo de acuerdo con criterios tales como tiempo y esfuerzo de desarrollo, concuerdan con presupuestos y estándares, y otros criterios de administración de proyectos. También se incluye la valoración de los métodos y herramientas utilizados en el desarrollo. Metodología para el desarrollo de sistema de información Una metodología para el desarrollo de sistemas de información es un conjunto de actividades llevadas a cabo para desarrollar y poner en marcha un sistema de información. Los objetivos de las metodologías de desarrollo de sistemas de información son Definir actividades a llevarse a cabo en un proyecto de sí Unificar criterios en la organización para el desarrollo de sí Proporcionar puntos de control y revisión Llorence Fábregas utiliza un análisis estructurado porque se maneja como proyecto gran volumen de datos y transacciones abarca varias áreas organizativas de la empresa. Tiempo de desarrollo largo requiere que se cumplan todas las etapas, para poder cumplir las siguientes, progresión lineal y secuencial de una fase a la otra. Método de desarrollo por análisis estructurado. Finalidad. La división del sistema en componentes. La construcción de un modelo del sistema, el análisis estructurado. Se requiere que haga el sistema o la aplicación. Este análisis permite al analista conocer un sistema o proceso en una lógica, manejable, al mismo tiempo que proporciona la base para asegurar que no se omite ningún detalle pertinente. Componentes. Símbolos gráficos. Iconos y convenciones para identificar y describir los componentes de un sistema junto con las relaciones entre estos componentes. Diccionario de datos. Descripción de todos los datos usados en el sistema. Manual. Automatizado. Descripciones de procesos y procedimientos Declaraciones formales que usan técnicas y lenguajes que permiten a los analistas describir actividades importantes que forman parte del sistema Reglas Estándares para describir y documentar el sistema en forma correcta y completa Diseño estructurado Otro elemento del método de desarrollo por análisis estructurado que emplea la descripción gráfica, se enfoca en el desarrollo de especificaciones del software la herramienta fundamental del diseño estructurado es el diagrama estructurado que es de naturaleza gráfica y evitan cualquier referencia relacionada con el hardware o detalles físicos. Los diagramas estructurados describen la interacción entre módulos independientes junto con los datos que un módulo pasa a otro cuando interacciona con él. Diagrama estructurado. Análisis de flujo de datos. Estudia el empleo de los datos para llevar a cabo procesos específicos de la empresa dentro del ámbito de una investigación de sistemas Usa los diagramas de flujos de datos y los diccionarios de datos Herramientas Muestran todas las características esenciales del sistema y la forma en que se ajustan entre sí Como es muy difícil entender todo un proceso de la empresa en forma verbal, las herramientas ayudan a ilustrar los componentes esenciales de un sistema, junto con sus acciones Diagrama de flujo de datos es la herramienta más importante y la base sobre la cual se desarrollan otros componentes. El modelo original se detalla en diagramas de bajo nivel que muestran características adicionales del sistema. Cada proceso puede desglosarse en diagramas de flujos de datos cada vez más detallados. Flujo de datos. Son movimientos de datos en una determinada dirección, desde un origen hasta un destino. Es un paquete de datos. Conclusión Las etapas del desarrollo de sistemas de información permiten la realización óptica de lo requerido por la empresa llevado por una serie ordenada de pasos. Un proyecto de desarrollo de un sistema de información comprende varios componentes o pasos llevados a cabo durante la etapa del análisis, el cual ayuda a traducir las necesidades del cliente o en todo caso la empresa. Es por eso que existen varios modelos o métodos para la realización del análisis y diseño de un sistema y dar solución o respuesta al problema que se ha generado desde la perspectiva del programador y analista.